Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hacer la explicación de los adjetivos comparativos. Los adjetivos comparativos tienen grados de comparación. Esos grados son positivo comparativo y superlativo. El grado positivo es cuando se da una cualidad de una persona o de una cosa. No hay comparación. El grado comparativo es cuando se comparan dos personas o cosas. Y el grado superlativo es cuando se comparan tres o más personas o cosas. Para esto utilizamos la palabra dan, que significa que, cuando estamos haciendo los comparativos. Y utilizamos el artículo el o la que precede al superlativo. Los sufijos er, que significa más o st, el más o la más son utilizados para formar tanto los comparativos como los superlativos. En el caso del positivo, vamos a hacer en este, en este ejemplo una cualidad del cuarto de Ben. La cualidad es hot, que es caliente. Si utilizamos el comparativo ya vemos que hay dos personas involucradas y vamos a comparar los cuartos de esas dos personas. Entonces observamos el sufijo ER que nos quiere decir que el cuarto de Kim es más caliente que el cuarto de Lucy. Ok, si nos vamos al superlativo, entonces observamos que vamos a utilizar el superlativo EST porque es el más de los tres. Entonces tenemos que en el primer caso, en el positivo, el cuarto de Ben es caliente. En el comparativo tenemos que el cuarto de Kim es más caliente que el cuarto de Lucy. Y en el superlativo observamos entonces que el cuarto de Pat es el más caliente de los tres. Positivo, comparativo, superlativo. Ok. ¿Qué sucede cuando el adjetivo tiene más de una sílaba? Debemos utilizar la palabra más y el most, que significa el más o la más. ¿Ok? En este caso, tenemos que Bob es más inteligente que Tim. ¿Por qué more? Porque intelligent tiene más de una sílaba. Pero Rick es el más inteligente de los tres. Superlativo, en este caso, porque tenemos tres o más personas involucradas en la comparación. Tenemos otra regla que debemos seguir estrictamente. Cuando un adjetivo de dos sílabas termina con la letra Y, obligatoriamente eliminamos la Y y colocamos IER como sufijo. O IEST si estamos hablando de un superlativo. En este ejemplo, HAPPY, en el positivo, HAPPIER, observen que ya no lleva la Y. Y happiest, para el superlativo, igualmente sin la letra Y. ¿Ok? Continuamos con los adjetivos. La forma comparativa, como les dije anteriormente, de comparative form of an adjective compares two things or people. Mientras que la forma superlativa... Compara more than two things or people. Para formar el comparativo debemos agregar el sufijo er. Si es un adjetivo de una sílaba. Si es un adjetivo de más de dos sílabas, entonces colocamos la palabra more o la palabra less. More cuando es más que, o less cuando es menos que. Si volvemos al ejemplo de Bob es más inteligente que Tim, more intelligent, también podríamos decir que Tim is less intelligent than Bob. Forme el superlativo agregando el sufijo est al adjetivo o combinándolo con most para el más o la más o least para el menos o la menos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los adjetivos. ¿Ok? En la forma positiva solo dando una cualidad, en la forma comparativa con el sufijo ER y en la forma superlativa con el sufijo EST. Aquí tenemos un ejemplo de un adjetivo de más de dos sílabas, en la forma positiva, en la forma comparativa y en la forma superlativa. Este señor, o estas palabras aquí, va a cumplir la misma función de este sufijo. Lo mismo sucede aquí. El more cumple la misma función del sufijo er al adjetivo. Otro caso muy particular son los adjetivos irregulares. ¿Por qué irregulares? Porque ellos en su forma positiva tienen una manera de escribirse, pero cuando vamos al comparativo, sufren un cambio. Son irregulares por eso. Fíjense ustedes que good y well cambian a be better cuando estoy hablando del comparativo y así con cada uno de ellos. ¿OK? Una forma es en el positivo y otra forma es en la comparación. Cuando vamos al superlativo observamos que good se transforma en better para comparar dos personas o cosas y se transforma en best para comparar tres o más. Ya vamos a ver unos ejemplos. Positivo, comparativo, superlativo. Una sílaba, le agrego el sufijo para el comparativo y le agrego el sufijo para el superlativo. Aquí voy a dar una cualidad o una característica de Gladys. Gladys is a rich woman. Está en la forma positiva. Solo estoy dando una cualidad o característica de Gladys. Pero Josie is richer than Gladys. Richer than, este er significa más, el adjetivo en este caso rich, que, más rica que. Y en el superlativo tenemos entonces que Oprah es la más rica en el pueblo. En este caso sería Oprah es la mujer más, luego viene el adjetivo, en este caso rica en el pueblo. ¿Cuántas personas hay en el pueblo? No sabemos, pero deben haber más de dos. Por eso usamos la forma superlativa. Ok. Seguimos entonces. Este mapa mental nos va a ayudar a simplificar lo que hemos venido hablando sobre los adjetivos. Primero que nada, ¿qué son adjetivos? ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que describen sustantivos, ok. Ejemplos, el perro es rápido, el muchacho es feliz, el oso es peligroso. Estamos dando cualidades o estamos describiendo a los sustantivos. Ok. Cuando vamos a la forma comparativa de los adjetivos, forma comparativa de los adjetivos, tenemos entonces, según lo que hemos visto hasta el momento, que los de una sílaba se les agrega el sufijo er, que significa más que. Tenemos los ejemplos, más rápido, más lento, más alto, más corto. ¿Qué pasa con los adjetivos que terminan en la letra Y? Como lo explicamos anteriormente, eliminamos la y y colocamos el sufijo i, e, n. Ejemplos. Happy, happier, angry, angrier, thirsty, thirstier, hungry, hungrier. ¿Qué pasa con los adjetivos de dos o más sílabas cuando estamos haciendo el comparativo? Muy sencillo. Agregamos la palabra more, que significa más, y lo que signifique el adjetivo. ejemplos más bonita, más costosa, más deliciosa, más nutritiva. Entonces tenemos que more se utiliza con los adjetivos de dos o más sílabas. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Aquí hay una observación muy importante que hacer. ¿Qué sucede cuando el adjetivo es corto o de una sílaba? La letra consonante al final se duplica cuando es precedida por una letra vocal. Y se le agrega ER. ¿Ok? Observamos aquí. Consonante al final precedida por una vocal. Cuando voy a hacer la forma comparativa, duplico la consonante final y agrego el sufijo en EL. Lo mismo sucede con FAT. Consonante al final precedida por una vocal. Para poder hacer el comparativo, entonces duplico la consonante final y agrego el sufijo en EL. Cuando nos vamos a la forma... Superlativa, superlativa de los adjetivos. Tenemos que recordar que se utiliza para tres o más personas o cosas que están siendo comparadas. Con los adjetivos de una sílaba, ¿qué sucede? Agregamos el sufijo EST al adjetivo y lo convertimos en superlativo. Entonces, fastest ya sería... El más rápido o la más rápida. Lo mismo sucede con la más lenta o el más lento, el más alto o la más alta, la más corta o el más corto de todos o de los tres, ¿ok? O más. Y se cumple la misma regla con la letra Y, se elimina la letra Y y se coloca Y y el sufijo EST. ¿Ok? Este mapa mental nos simplifica toda la explicación y nos sirve como una guía para saber lo que necesitamos saber sobre los adjetivos. Ok, continuamos aquí. Los adjetivos irregulares, ¿cómo van cambiando? En su forma, positivo, comparativo y superlativo. Positivo, comparativo, superlativo, positivo, comparativo, superlativo. Y aquí tenemos entonces algunos ejercicios para verificar que entendimos la explicación. Las instrucciones son las siguientes. Cada una de las siguientes oraciones contiene por lo menos un error. Busque y corrija los errores. El ejemplo que nos dice Kelly loves her new purse brown. Recordemos que los adjetivos tienen un orden que lo vimos en la lección anterior. Va el sustantivo precedido por el adjetivo. Y así en cada una de las oraciones vamos a encontrar un error. La tarea es ordenarlos adecuadamente. Tenemos más ejercicios, ya aquí vamos con la forma comparativa. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero que nada, averiguar de cuántas cosas o personas estamos hablando. En este caso, estamos comparando casas, la casa de Tim y nuestra casa. ¿Cuántas casas hay? Solo dos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos que buscar la forma comparativa del adjetivo que está entre paréntesis en este caso tenemos que recordar que es un adjetivo de una sílaba que termina en una consonante precedida por una vocal ¿cuál es la regla? aplicar la regla y hacer la forma comparativa correspondiente a este adjetivo en este caso sería Bigger B-I-G-G-E-R Team's house is bigger than ours. Recuerden que tienen que colocar la palabra than, que significa que. Para que la oración tenga sentido. Y así con cada una de las 14 oraciones restantes. Las respuestas las tenemos aquí. Pero, por favor... Hace el ejercicio antes de ver las respuestas. Es la única manera de saber si lo estamos haciendo bien. Si estoy comparando o si es un superlativo lo que debo utilizar. Y otra serie de ejercicios que están aquí. 10 oraciones para verificar si es adjetivo comparativo o es un superlativo comparativo.